Alvin Toripio, Juan Taveras y Roberto Marte, tres de los cuatro candidatos a la dirección del recinto San Francisco de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en las pasadas elecciones, dicen estar conforme con el sufragio realizado en la Casa de Estudios Superiores. Aunque no resultaron electos, destacan el desarrollo del proceso, al que califican de bueno. Bueno, realmente en esta contienda electoral ha sido un ejemplo.